Para San, Francisco. Mira, San Francisco, oigan esto, oigan esto, y yo sé que cito y los amigos televidentes, cuando yo les hable esto lo van a entender perfectamente, mira aquí se están, aquí están creciendo dos bolas de nieve que van a convertir este pueblo de no buscárseles soluciones adecuadas en un pueblo invivible, que es el problema del agua, que ya lo estamos sintiendo en carne propia Y hay otro problema que lo sentimos Pero que se va a grabar todavía mucho más ¿Cuál es? La falta de parqueo en este pueblo sí, sí, el, es una problema, cosa el, tránsito, es el problema de tránsito El problema de tránsito, tú un desorden Oye, conseguir Un pandemonio Un parqueo en la parte céntrica de este pueblo no, no es posible. Eso no es posible ¿Sabes lo que uno ha tenido que estar y, haciendo? Y, y, y, Dejar y hace... el vehículo y, y e irse a caminar, y, y caminar. Para Mira, tú visitar varios lugares en la ciudad y son dos temas estratégicos. Dos temas estratégicos. Que quienes, o sea, que hay que ponerlo en un programa tanto municipal como congresual y en un programa político. claro Entonces, claro. por eso es que la población tiene que darle calidad al voto, como estamos diciendo, claro. en el sentido de ver cuáles son los candidatos de las opciones políticas que están planteando propuestas para darle solución a dos problemas fundamentales de este pueblo, que es la crisis de agua y de agua potable y lo que tiene que ver con que, el tránsito ¿qué hace usted, que, ha, que ha convertido a San ¿qué Francisco hace usted en un pandemonio con votar por una gente que no le vaya a solucionar los problemas que se lo agrave porque por ejemplo mira qué pasa ah este por qué el problema de tránsito aquí porque sindicaturas que hubo aquí aprobaron y me dice que todavía me han llamado varias personas, yo lo dije hasta el propio Alex, de edificios que se están haciendo aquí actualmente y que se hicieron en otras sindicaturas, sin parqueo. O sea, una gente coge y, y construye un edificio de tres plantas, pero no le hacen parqueo. Y eso es, eso es A1. Sí, u, mira, no se puede, porque violenta todo tipo de normas y todo tipo de reglas, hace un edificio si no tiene su parqueo, porque entonces... Tú haces el edificio y después entonces el parqueo. ¿Dónde se parquea la gente? Entonces viene viene el desorden, viene el desastre. Y esos son dos problemas, oigan, que la gente va a salir corriendo de Macorís porque no va a ver quién viva aquí. Pero además no hay parqueos públicos. Pero mira aquí mismo en Telenor, por ejemplo, cada rato tengo yo problemas para parquearme aquí. Mira, tengo hay, que irme a parquear lejísimo ni hay parqueos. y esto está lejos ya de, de, de lo que es el parque. Sí, Eduardo. Ni hay parqueos públicos. No hay parqueo eh, como mundo. parte de una política sí, de gestión sí, municipal, sí. ni tampoco el ayuntamiento exige a las empresas que construyen edificios que eh, realmente garanticen el parqueo. Porque aquí hay unos malditos regidores y voy a hablar así. No, es una mafia, que es una italiano. mafia que coge ah, cuarto, porque ellos son los que aprueban. Claro que sí. Ellos son los que aprueban, entonces han cogido cuarto. Porque mira, mira, mira, por ejemplo. La cantidad de edificios que tú encuentras aquí, sin parqueo. Y mira, por ejemplo, ese edificio que está en la Castillo, esquina 27. ¿Cómo se coge un pedazo de, de, de, del área? Sí, y de la acera para que y, el peatón. Y de la acera de Además, aquí hay peatones que no encuentran. ¿Tú no encuentras por dónde caminar? No. Hay muchísimos no, lugares... Aquí, a, aquí hay edificios que se coge la acera. La cera y, completa. Y, y tienes tú que tirarte por la calle. Violentando el límite que por ley está establecido... En términos de lo que es el reordenamiento. Entonces, era lo que tú tía. dices, esto, y volvemos a recalcar, pero el ciudadano tiene que ver a la hora de votar por una gente quién le va a solucionar esos problemas. Es que usted no puede votar por un maldito clientelismo y por una fundita. Usted tiene que ver que la ciudad se haga vivible, que la ciudad a donde usted viva, el entorno donde usted viva, usted respire aire de tranquilidad. Porque un estrés... Bueno, yo te voy a decir una cosa. La calidad de vida del ser humano en una situación como esa... Disminuye. Disminuye. De manera considerable. De manera por considerable. Por eso tú ves que hay muchos francos macorizanos que lamentablemente han tenido que estar... Se, se han mudado a ciudades incluso cercanas sí, por aquí, de sí, esta sí, zona. muchos. Sí, buscando estar sí, un poco más tranquilos. Más tranquilos, Un sí. poco con algunos servicios garantizados. Porque se requiere que en San Francisco de Macorís se piense en este pueblo y haya una unidad Oye, en ese si sentido. Eso. Han habido ciudades y pueblos que tanto el sector público como el sector privado se ponen de acuerdo claro. para desarrollar proyectos. Claro. Aquí el sector que no privado, es solo ganar y ganar y mira, ganar y ganar y ganar. Aquí ganar. el sector privado es indiferente. También tiene una cuota ah, de responsabilidad claro, porque es indiferente porque ajá y ustedes no viven aquí. Y ustedes después claro. no van a sufrir las consecuencias de un pueblo que no se va a poder vivir en él, que no se va a poder vivir aquí. ¿eh? Eso que tú dices, la alternativa de gente mudándose a pueblos cercanos, pero que te hacen la vida, si tú has hecho un día trabajando, la vida más tranquila, la vida más, más, llevadera. Tranquila, más llevadera. Pero yo te voy a decir lo siguiente, y por suerte, y por suerte que el tapón que se formaba en, en la UAS, Uh -huh. Eso como que se ha eliminado, pero sí. eso era otro pandemonio. Eso era otro pandemonio. Y tú no sabes si tú que un día. Pero entonces, cuando tú sales de aquí de la ciudad. No, pero por aquí. Pero... Desde el cuartel ay, hasta más allá del ay, Banco de Reserva ay, y de ay, palmanes, ay, ay, Tú ay, tienes ay, que ay, durar ay, dos o prácticamente ay, ay, dos horas Ayer estaba yo casualmente hablando con una gente eso. Eso es terrible. Decía eso. eso es un pandemonio. Entonces, tú no encuentras una política ni de obras públicas ni de la MED ni del ayuntamiento ni en ninguna institución ni del intran que diga bueno vamos a buscar soluciones para descongestionar claro buenas tardes y para garantizar sí, buena, el del tránsito Omar, sí buenas. sobre eso que ustedes están ese comentario que ustedes están haciendo yo le voy a agregar otro ahí mira el, la otra semana me llamó una amiga mía que vive en los Espínola cuando ella llegó a la casa la mudaron le llevaría a un salón para vivir ay, acá. Ay, ay, ay, ay, le ay, ay. llevaron todo, el blog la televisión, ay, ay, ay, ay. todo se lo llevaron. Y ella me llamó y me dijo, doña Dulce, llámeme a que Trave y pregúnteme, ¿en cuándo están los vuelos para Nueva York? Que me voy? No duró un minuto más. Y el, los hermanos que están allá le mandaron el vuelo. Y ahora el 23 ella se fue. Porque se fue. aquí, señores, no se podemos ir. Lamentable que esa ¿Eh? tenga que Esto ser. es la lamentable. No, pero ¿Me está, me está decir, pasando que... aquí? Que es... no hay seguridad Entonces, para la nada La debe ser echar el pleito Eso es, debe... sí, hay, sí, gente, pero pero hay gente que se desespera. Hay gente que se desespera. Sí, hay gente. Pero pues... es la frustración y la impotencia. Porque el ciudadano aquí se siente impotente. Pero mire ese cable que, muchacho, le dice al gobernador ¿Cuántos ganador? días tiene el cable? ¿Cuántos días tiene? Y no hay una. ¿Qué es lo que hace un gerente? No, no, no ven acá. Porque eso, eso es cuestión de voluntad. Es una brigada. Que vaya es una brigada. Mire, vaya, y quíteme jefe, odio oh, cable. Pero además, ver también lo siguiente. Aquí hay instituciones. ¿Cómo que debe actuar un verdadero Estado? Que si hay un cable, hay que investigar quién colocó ese cable ¿Quién colocó y ese por qué cable? no le dieron seguimiento. Y por qué ese cable se deterioró. Pero Porque que se aquí vea. Aquí no hay régimen de consecuencias. Entonces, por ejemplo. En otra llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un Buenas. placer. Qué bueno el, el comentario que están haciendo. Oye, con relación a los apartamentos o edificios que construyen aquí, no sé, no hay, no hay consecuencia, no, no hay seguimiento ni nada. No hay. Y con relación a los políticos. Como que estamos faltos, siempre yo insisto en eso, estamos faltos de gente seria sí. y todos van a lo mismo cuando consiguen los cargos. Lamentablemente a nivel nacional. Mira eso, esos candidatos del PLD, da lástima. Ni, yo para mí ninguno vale la pena. Que la pase bien. Gracias igual ciudadana. a usted. Ario, pero yo te voy a decir lo siguiente. Porque este pueblo hay que cuestionarlo, señores. Mira, por ejemplo... El amigo Bolívar Santo comenzó unos comentarios por el Facebook, que ya lo ha. ¿Va a descontinuar? Sí. Él pidió, él pidió, óyete bien, que le dieran los papeles de los cuatro años que Milady Núñez duró como gobernadora. Porque él entiende que ahí hubo muchas irregularidades y él mismo... Él mismo decía... Y si él no estuvo con Milady. Sí, si estuvo con Milady. Con Milady. No, no, con y, él mismo, no y él mismo dice, claro que estuvo con Milady. Fue sí. a, a, asistente de sí, Milady. Sí, asistente. Y era su ella brazo fue de directo. gobernadora. Es más, cuando Milady aspiró, que se anunciaba, era él que me pagaba la publicidad. Milady me mandaba el dinero de publicidad. ¿Era con Bolívar? Okay. Milady nunca ella personalmente me Entonces pagó pagaba. Ahora a Bolívar la tiene denuncias en ese sentido. Pero ahora vuelto atrás. Pero, <risa> pero oye esto. Bolívar, en ese afán de, de denunciar a Milady, solicitó los papeles de la gobernación a Interior y Policía. Interior y Policía lo manda donde Juanito. Sí. Y Juanito le dijo a Bolívar, mira, aquí no hay papeles de Milady, Milady se llevó todo, lo quemó, lo que... aquí no me aparece en tres meses. ¿Cómo? Y eso es para esa mujer está aspirando. Pero esa... Oye, pero si aquí hubiera justicia. Porque es que el PLD ha construido una justicia para proteger su dirigente, no importa lo que hagan. Si aquí hubiera justicia, Milady no pudiera estar pirando. O sea, ahí no aparece, Porque Milady no tiene que responderle a este pueblo, ¿qué hizo? Oye lo que Bolívar me dijo a mí, que, y que me, me demienta a mí. No, una vez fuimos y hicimos una que yo qué y eran tres, y ella le ponía treinta. Uh Hay -huh. tres le ponía un cero. Y me dijo barbaridades, que él sabe, que lo que yo estoy diciendo... En Palmares, delante de estos castillos. Y entonces, pero mi lady tiene que dar cuenta de eso. Y entonces, se, se, ese dinero se, se, se, se tiró así y ya, nada. Pero entonces, si uno va y busca durante ese periodo... No, di que era más de tres meses. La, Ella borró todo, lo quemó. Datos. Hizo como Tito Hernández cuando quemó agricultura. Cuando quemó agricultura, <ríe>